Después de la demostración por reducción al absurdo que hemos hecho anteriormente, vamos ya con el objetivo de este módulo que es eh, introducir y estudiar qué es una demostración por inducción. La idea fundamental que tengo yo de qué es una demostración por inducción es, se asemeja a esos juegos que formas con el dominó cuando vas poniendo todas las fichas del dominó seguidas haciendo un tren, con mis hijos lo he hecho muchas veces, las pones ahí en el suelo, tiras la primera y van cayendo una detrás de otra. Bien, pues una demostración por inducción básicamente es eso. Y lo que te tienes que asegurar para que caigan todas las fichas del dominó es primero saber cómo tirar la primera, ¿no? Saber cómo tirar la primera. Y después, no solo saber cómo tirar la primera, sino asegurarte de que cada vez que caiga una la siguiente también caiga, no como pasaría en este caso de esta imagen, en el que este espacio vacío pues hace que eh, cuando vayan cayendo las de un lado pues no puedan continuar ahí. Pero si aseguras en la demostración que cuando cae una caerá la siguiente, el resultado es que caerán todas, caerán infinitas fichas de dominó, y así se demuestra el resultado. Bien. Como ejemplo de demostración por inducción, vamos a hacer una muy sencillita que es la suma de los n primeros números naturales. Eh, bien, lo que pasa es que este resultado lo vamos a demostrar de tres formas. Una de ellas sí que será la demostración por inducción, pero lo vamos a hacer de otras dos formas. La primera de ellas es, eh, tiene una historia también detrás, que a mí siempre me gusta contársela a mis estudiantes, y es la siguiente. Eh, cuando Gauss era pequeño, eh, a la edad de 6 años, en la escuela en la que estaba, pues era una escuela de estas unitarias, donde hay chicos de todas las edades, eh, pues él iba con sus seis añitos a una clase donde había eh, otros estudiantes de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, etc. Y ahí estaba el maestro que tenía que eh, tenerlos a todos ocupados. Bien, pues cuenta la leyenda que una tarde en la que el maestro tenía que corregir algunos eh, trabajos, eh, no se le ocurrió más que mandarles a todos los estudiantes una tarea que les ocupara bastante tiempo. Y les dijo, ir sumando desde el 1 al 2, el 3, hasta el 100. Se pensaba el maestro que los tendría así ocupados un buen rato. ¿Cuál fue la sorpresa cuando el más mocoso de todo eh, el aula, Gauss, a los mmm, 30 o 60 segundos se le acercó a la mesa del profesor con su tablilla donde llevaba el resultado. El maestro mmm, pensó, imposible, que este mocoso ya haya hecho la suma y cogió su eh, tableta y la puso encima, boca abajo encima de la mesa. Y ala, siéntate y ya veremos. Y dejó pasar el tiempo hasta que cuando ya había corregido todos los trabajos, pues empezó a mirar cuáles eran los resultados que habían obtenido los estudiantes en sus respectivas tabletas. Y cuando vio la de Gauss, pues resulta que sí, que la de Gauss era eh, el resultado eh, exacto. Bien, vamos a contar cómo la demostración, esta primera demostración, es precisamente cómo eh, obtuvo Gauss ese resultado a esa temprana edad. Y lo que hizo simplemente fue darse cuenta de que si tiene que sumar una... Eh, progresión aritmética como esta, pues si tomas el primer término y el último, la suma de ellos dos, pues da n más 1. Pero si tomas el segundo y el penúltimo, el 2 y el n menos 1, la suma vuelve a ser también n más 1. Y si tomas ahora los siguientes, el tercero y el antepenúltimo, la suma vuelve a dar n más 1. Y así siempre. O sea que agrupándolos por parejas, veía que siempre les daba, le daba el mismo resultado. Bien. Si n es un número par, si el número de términos que va sumando es un número par, entonces hay n partido 2 parejas. Y por lo tanto la suma pues es el número de parejas n partido 2 por n más 1, o sea, n por n más 1 partido por 2, lo que es ya el enunciado. Y si n es un número impar, pues el problema es que solo podremos formar n menos 1 partido 2, Es o sea, n menos 1 sí que será un número par n-1 partido 2 parejas y quedará el término del medio, del medio de la suma que teníamos, desemparejado. Ese término de en medio es el n-1 partido 2, que vuelve a ser otra vez eh, un número, n-1 vuelve a ser un número par y por lo tanto es un número también eh, entero. Y por lo tanto la suma será las n-1 partido 2 parejas, que sí que se pueden formar bien por el resultado de esa suma, que es n-1, más más el término que queda al medio, que es n-1 más partido por 2. Una simple operación, pues muestra que el resultado es también n-1 eh, por n partido 2. Y con esto se pues, acaba la primera de las demostraciones eh, que quería ver de este hecho. En la suma que le mandaron a Gauss, pues eh, simplemente lo que hizo él fue multiplicar 100 Partido 2, que son 50, por 100 más 1, 101 o sea 5050. Y utilizando esta multiplicación y sin hacer la suma, pues ya obtuvo el resultado. Bien, vamos ahora a demostrar lo mismo, matemáticas muy normal, demostrar una misma cosa de maneras diferentes, pero vamos a demostrarlo ahora por inducción, como ejemplo de qué es una demostración por inducción. Y ya digo, lo primero que hay que hacer es asegurarse que sabemos tirar el primer, en la primera ficha de dominó. Entonces, si n es igual a 1, simplemente hay que comprobar que n por n más 1 partido por 2, que es igual a 1, más, eh, a 1 por 1 más 1 partido por 2, es decir, 2 partido por 2 es igual a 1, que es efectivamente la suma de solo un término, que es ese 1. Bien, ese es el primer paso de la inducción, asegurarse de que puede uno tirar en la primera ficha de dominó, y ahora hay que asegurarse de que cada vez que cae una ficha, cae la siguiente. Y entonces, supongamos que el enunciado es cierto para n, es decir, supongamos que la ficha n ha caído. Vamos a demostrar que también es cierto para n más 1, vamos a demostrar que también cae la siguiente. Bien, pues eh, el, la técnica de demostración es simplemente aplicar esa hipótesis de inducción. Tomamos la suma que queremos calcular, 1 más 2 más n más n más 1, los n primeros términos, aplicando la hipótesis de inducción, o sea, sabemos que ya es igual a n por n más 1 partido 2, y nos queda ese n más 1 aún por sumar, y si sumamos ahí, pues es simplemente hacer la operación y nos queda n más 1 por n más 2 partido por 2. ¿Es el resultado que queríamos? Sí, porque este es el resultado se puede escribir de la forma n más 1 por n más 1 más 1 partido por 2, que es la forma que debe de tener esta fórmula cuando la n es precisamente n más 1. Bien, pues esta es la primera demostración por inducción, recuerdo, paso inicial y después aplicar la hipótesis de inducción, suponer que se cumple para n y demostrar que se cumplirá también para el siguiente. La última demostración es una demostración geométrica muy sencillita que es simplemente considerar estas figuras estos gráficos donde aparecen unos puntos colocados de forma triangular. En la primera solo hay uno, en la segunda hay uno más dos, en la diagonal tiene dos, la siguiente es uno más dos más tres, uno más dos más cuatro, etcétera. O sea que en cada cuadradito de estos el número de puntos coloreados de negro son precisamente igual a la suma 1 más dos más tres más cuatro más lo que sea, ¿no? Bien, pues si denotamos por T sub n a la suma de los n primeros números naturales, o sea, al número de puntos negros que hay en uno de esos cuadrados, ¿no?, en el cuadrado de lado n, pues resulta que si consideramos ahora eh, el triángulo como lo estábamos poniendo, y después el triángulo eh, opuesto, y lo sumamos, lo que obtenemos ahí es no un cuadrado, sino un rectángulo de lados en vertical precisamente n, y en horizontal n más 1. El número de puntos de ese rectángulo es n por n más 1. Como ahí hemos sumado dos esquemas iguales, por lo tanto, el número de puntos en cada uno de los esquemas, en cada uno de esos triángulos, es la mitad de los puntos que aparecen en el rectángulo. O sea que el número ese es n por n más 1 partido por 2. Ya digo, esta es la tercera demostración de un mismo hecho, cosa que no os debe extrañar el ver diferentes demostraciones de un mismo resultado matemático.